Transabandita, aquí su homie el Tony, ya se la saben. Bienvenidos a un video más sobre drones. Son las 8 y 5 de la mañana. Pero si estamos en Guadalajara, por si no saben. Y pues aquí, normalmente los domingos por la mañana, hay una madre que le llaman la vía recreativa, que es como que cierran ciertas avenidas. Puedes andar ahí como en tu bici, o en tu skate, o en tu parque. Entonces pienso que, bueno, supongo que esto lo hacen muchas ciudades, ¿no? se me ocurrió que sería buena idea probar los modos de vuelo del, del Mavic Mini 2 tomando en cuenta que mi experiencia anterior con el Mavic Air no fue muy buena en cuanto al tema de Active Tracking o algo así se llama, que es como que seleccionas a un sujeto en la toma y lo vas siguiendo Digo, no sé si también no lo calé como lo suficiente en su momento Pero eh, pues he escuchado que lo han ido mejorando cada vez Y pues qué mejor que pues, ahorita que tenemos el Mini 2 Pues calar, ¿no? A ver si es cierto Me traje mi skate y ahorita vamos a ir aquí a la Minerva que sea, donde Guadalajara saben qué pedo O los que han visitado pues, creo que es una zona chida, se ve bien Y ahorita por la hora espero que no haya mucha gente Para calar acá los modos de vuelo Pero bueno, ya, ya estamos aquí cerca No hay que hacerla mucho de pedo Ay, güey, pinche hoyo acá pues ahorita nos topamos, racita. ¡Ánimo! Transa bandita, y andamos aquí en la Minerva. Un poquito complicado encontrar estacionamiento, pero ya se armó. Pues ahorita ya nada más hay que armar el dron. De hecho, pensé que iba a haber menos gente, pero valió verga si sí, hay algo de racita. Ya como que se empiezan a dejar venir, pero pues todo bien, todo bien. Hay que armar el dron y a darle de una vena. ¡Ánimo! la sabana ya tenemos este enlazado el drone ya lo tenemos acá volando por ahí está arriba y ahorita nada más sería cuestión de buscar los modos de vuelo y comenzar a ver qué tal se desempeña. Siempre me pasa que conecto el pinche cel Bueno, en algunas ocasiones se prende esta madre No sé por qué, pinche... Si alguien sabe por qué se prende de repente la pinche lámpara del iPhone cuando hace cierto movimiento Pónganlo en los comentarios porque ah, yo no sé y no sé por qué vergas pasa, bueno Ya estuvo mi raza, espero les haya gustado el video. Se puso a prueba la estabilidad del gimbal que llámenme stupid Pero según yo había un modo de vuelo que era como sport tracking o algo así a menos de que el mini 2 no lo tenga pero yo me acuerdo que el Mavic Air sí lo tenía que seleccionabas como algún objeto que quisieras como que el dron siguiera y entonces el dron se iba siguiéndolo acá machine pero sí pasaba que de repente si entrabas en una zona donde había sombras O que de repente el objeto se moviera como muy rápido De repente el dron lo perdía y por pues la neta estaba medio jete wey. Pues mi veredicto es que sí siento que mejoró un poco Pero no mucho porque cuando quise hacer el rocket Que es como el que estás parado y se, y se levanta En cuanto yo me moví pues como que me perdió el foco O me dejó de traquear, entonces está un poquito de la verga Aparte yo había escuchado que tenía que haber como buen contraste Entre el sujeto y el... Y el alrededor, ¿no? El background, no sé si el piso o el fondo acá, árboles, yo qué sé. Pero según yo, sí había buen contraste, a menos de que como el asfalto era negro y yo traigo playera negra, solo que por eso, pero no sé, la neta, siento que no es como motivo suficiente para que eso hubiera pasado pero pues ni modo pues ya ya lo hicimos y pues ni modo de ni modo de quejarnos la neta pues fuera de eso está bastante bien realmente no creo que haya muchas situaciones en las que uses como esos modos de vuelo a menos de que pues no sé estés acá wey, como en el bosque un desierto un monumento cosas así la neta creo que siempre es más divertido como volarlo tú aunque lograr la estabilidad que te dan esos modos de vuelo a pulso está bien cabrón la neta necesitaría ser un pinche pro estuvo chido la neta de hecho me hubiera gustado como dar más el rol ya sin grabar sin nada porque está chido ahí como el coto de acá dos tres banda ahí saludando. Y... De hecho me encontré un camarada que no veía desde la universidad, hace unos 15 años yo creo. Estuvo cagado, el vato también patinaba. Saludos si estás viendo esto carnal. Y pues nada, yo creo que pues ya nos vamos a ir al cantón, vamos a desayunar porque la neta no mames, son las 10, güey, no he desayunado y pues la familia me debe estar esperando, ¿no? Mis obligaciones como buen padre responsable pero pues nada, espero que te haya gustado el video, si te gustó dale like, compártelo ahí con la banda, escribe un comentario si llegaste hasta aquí, si llegaste hasta aquí pon que está bien, el helicóptero, el emoji del helicóptero, para que recibas ahí un corazoncito en tu comentario, Comenta si quisieras que hiciera algún otro tipo de video Haciéndole alguna prueba al dron o algún tipo de toma O incluso tips, porque ha habido banda que me ha preguntado así de que Oye güey, quiero comprar un dron, cuál me recomiendas tal Pues estaría chido si alguien dijera como Ah güey, pues la neta yo quiero comprar uno güey Tengo estas dudas, pues escríbelo aquí en la caja de los comentarios Puede ser que haga un video con esas preguntas, ¿no? También estaría chido güey para la banda acá que Pues que tiene dudas porque la neta yo estaba igual Yo estaba igual, siempre es como que güey, sí, es una feria y como que quiero comprarlo, pero no sé cuál, no quiero como gastar de más o no sé. Dependiendo para qué lo quieras, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, ya se está alargando mucho esta despedida. Entonces, si te gustó el video, ya sabes, dale like, compártelo ahí con la banda. Mándaselo a, su, a tus compas por WhatsApp que les guste el drone, contenido de drone. Suscríbete, la neta también estaría chido, me apoyas machingüe acá con la motivación. Y pues nos vemos en un siguiente video, recuerden que los campeones no sandro, drogas, ánimo